Buenos días a todos. Días a todos. Eh, reitero los agradecimientos por acompañarnos. Por es un gusto para nosotros, nosotros estar aquí en Santa Cruz, eh, en en Santa reencontrándonos Cruz, con nuestra comunidad después de la pandemia. Y bueno, para dar comienzo a estas actividades en las cuales queremos, bueno, un poco analizar el contexto de, de, de, de algunos temas claves que consideramos de Internet en la región, eh, a mí me toca, bueno, traer el tema de Poverse 6. Eh, si bien... Eh, se pueden decir muchas cosas acerca de IPv6 y hemos dicho muchas a lo largo del tiempo. En nuestro, en nuestro primer evento post-COVID, una suerte de ensayo pequeño que hicimos en Montevideo, hicimos una entrevista junto con Oscar eh, a Vinton Cerf, uno de los fundadores de Internet. Y entre todas las cosas que Vinton Cerf siempre súper interesantes tiene para decir, él tiene una, esa cita tan famosa que dice que él se siente de alguna manera culpable de este problema que tenemos hoy con IPv4 y IPv6. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión de que IPv6 cuatro fueran 32 bits pero dice lo único que tengo para decir en mi defensa es que era un experimento era un experimento estábamos en 1977 era un experimento y bueno el experimento se salió un poco de control y, y acá estamos esa es cita me parece particularmente poderosa porque ilustra lo que ha sido la evolución de internet en una frase sola es eh, Interesante pensar cómo el despliegue de Provision 6 es transversal a todo lo que hacemos en Internet. A diferencia de otras tecnologías, eh, RPKI, ncc que esas otras cosas que ustedes mismos me escuchan hablar mucho, eh, resuelven problemas en un dominio más acotado y se prestan más para ir haciendo despliegues incrementales e ir probando cosas. ¿sí? Y Provision 6. Si recuerdan las capas de Internet, es, es transversal absolutamente todo. Es una parte de Internet que si no la quiere cambiar, requiere un esfuerzo colaborativo muy grande. Entonces, un poco lo que queremos reflexionar en este panel es eh, no ser en absoluto triunfalistas. Tenemos un despliegue de progresión 6 significativo en la región, pero no el que quisiéramos. Y sobre todo nos ha llevado muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Déjenme que les comparta una historia personal. Cuando me recibí de ingeniero en el año 98, ¿sí? cambié de trabajo, cambié de posición de trabajo donde trabajaba. Trabajaba en, en, en ese momento no existía siquiera el nombre de ISP, era una empresa de telecomunicaciones. Y cuando llego a, donde, a la oficina nueva donde iba a trabajar, eh, como pasa en empresa, empresas grandes, a uno le mandan personal y el jefe no sabe mucho qué hacer con ese personal, que recién y lo pone a hacer algo. Y cuando lo pusieron a hacer a mí, me dieron un libro, unos documentos, y dice, ¿por qué no lees un poco de esta cosa nueva que viene que es ISP versión 6? En en ese momento en los documentos todavía había, imagínense que había menciones a algo que se llamaba IPNG, IP Next Generation. Bueno, eh, hace 25 años. Eso. Y si bien hoy tenemos una, una penetración de Internet de alrededor del 30%, pero en la región, que no está mal, estamos hablando de un usuario cada tres. Nos llevó 25 años hacer eso. Para ponerlo en perspectiva, nos llevó más tiempo a hacer eso que toda la historia anterior de Internet. ¿Sí? Entonces... Um, en este proceso claramente hemos hecho cosas bien, porque algo hay, pero también hemos, quizás, no sé si decir que hemos hecho cosas mal, pero sí hemos dejado quizás pasar oportunidades. Me gustaría si podemos compartir la placa. Tenemos una placa que quisiera compartir algunos números con ustedes. Bueno, mientras bien la placa, lo que les quería, quería poner mostrarles algunas estadísticas, o las puedo comentar, de hecho, no hay problema. Ah, bien. Si sí, si sí, lo pueden ver, eh, esto es lo que dice es el promedio de el porcentaje de usuarios que pueden acceder a contenido de PowerShell 6. Está esperando que saliera acá, por eso. ¿no? <risa> eh, en la región de que estamos en un 31%, más o menos, 31%. Es significativo. De vuelta, es un usuario de cada tres. Ahora hay dos problemas con ese número. Hay una simetría muy grande entre países. Hay países que están muy por encima de eso y países que están muy por debajo de eso. Y, y de nuevo, insisto, en, en el largo periodo de tiempo que nos llevó llegar a este punto. Eh, una, la siguiente placa, si me la muestran, por favor, esta es más curiosa porque yo sé que a la gente le gustan este tipo de, de datos. Ahí va. Este es, Estoy o sea, no saqué qué organizaciones son pero esas son las primeras asignaciones de progresión 6 por país sí. ahí lo que les estoy mostrando fue que en el año 2003 cuatro países obtuvieron su primera asignación de progresión 6 que fueron México, República Dominicana, Chile y Argentina en 2004 siguieron Paraguay, Uruguay y Venezuela y ahí en adelante a las los últimos países que recibieron su primera asignación ocurrieron en el 2012 Poniendo en perspectiva, hace exactamente 10 años ya todos los países de la región tenían al menos una asignación y Y aún así eh, nos ha costado tra transformar eso en, en adopción efectiva. Entonces, ahora sí, sin, sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra a, a nuestros panelistas. Eh, si bien no voy a volver a leer sus biografías, sí quería comentar alguna cosa de por, qué los, de, de por qué nos pareció interesante contar con sus opiniones. Sandra, me pasó una... Sandra Jaque, si la presentamos, me pasó una una línea para introducirla que me pareció absolutamente, absolutamente genial y la voy a compartir con ustedes, literal, como ella me la pasó. Soy una defensora frustrada de hiperversión 6. Tanto en, su rol, en mi rol de gerente técnico en una red académica y ahora en la Universidad de Chile. He impulsado hiperversión 6, aunque no estoy segura de haber tenido éxito. Me pareció absolutamente brillante su introducción y creo que resume de alguna manera este, este, este tema que les, que les planteaba. Entonces, eh, ahí me gustaría darle la palabra a Sandra, que nos acompaña desde, desde Chile. Hola, Sandra. Hola, Carlos, mucho gusto. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Sí, ¿estás en mute capaz? No, hablaba. ¿Me confirman si me escuchan bien? Hola, mucho gusto. Esperemos un segundo que tenemos algún tema de audio. Estamos con un tema de sonido que enseguida lo solucionamos. Este, le pedimos a Sandra si puede hablar un poquito para ver si lo... Sí, hola, bueno, un saludo a todos. Un a todos. Espero me escuchen. ¿Están me oyendo? Dicen que el Zoom se escucha bien. Quizás allá en la sala. que oír bien? La escuchamos, pero muy bajito sí. acá. Hola, hola a todos. ¿Aló, aló, aló? Dale. Dale. Saludos. Yes. Eh, ¿Continúo o prefieres ir con otro panelista? Danos un segundo, Sandra, que vamos a tratar de arreglar el problema de salida. Okay. Bien. Mientras se va solucionando este inconveniente con la conexión de Sandra, quiero mencionarles que para hacer esta sesión más interactiva, necesitamos invitamos a sumarse a la plataforma AHAsLive eh, que vamos a estar compartiendo en breve en pantalla. Van a visualizar un código QR, además van a tener el link en el chat de Zoom para quienes nos acompañen remotamente. Tienen que acceder a AjaSlide.com barra ipvc. Allí les vamos a pedir que escriban una palabra que escribiría el futuro de ipv 6 Es importante que escriban una palabra por casillero. En resumen, durante los próximos minutos que se va a estar desarrollando este panel, mientras ¿no, eh, los partidos panelistas estén interactuando, los animamos a que escriban estas palabras y al final de la sesión, Carlitos, les mostrará los resultados mediante una nube de palabras sobre los que identificaron más importantes para nuestra comunidad. Ahora sí, eh, si es que pueden mostrar el código QR para que puedan escanearlo aquí en los, part los participantes presenciales. Y si no, como les mencioné, el enlace es ajaslive.com barra IPv6. Bien, ahora sí, Carlitos, te doy la palabra. Esperemos que... A ver, ¿vamos con Sandra de vuelta? Sí, sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola a todos y todas. Hola a todos y todas. Ahora estamos oyendo, pero no entiendo. Esperamos unos segundinho. Ahí pueden ver el código QR para que puedan ir. Sandra, y, uh, tenemos el código ahí, un segundito. A hash hashslides.com.ipv6. damos unos segundos para que puedan escanearlo y vamos enseguida con Sandra Hack luego pasamos a Sandra Bueno, Carlos me pide si podemos seguir entonces con los otros panelistas. Bien. sí, de acuerdo. Vamos recuperando el audio de esa. Bien, perfecto. Eh, vamos a hacer un cambio, un cambio de orden entonces. Y bueno, en, en, tal como nos habíamos planteado el orden de exposición, me acompaña Douglas Fischer acá. Douglas es eh, también... Eh, él dice que no, pero yo me gustaría presentar que en este panel tenemos dos generaciones. Tenemos los más veteranos que hemos estado hace más tiempo y la nueva generación que creo que ellos la personifican muy bien. Ellos dicen que no, que ya no se consideran nueva generación, pero ellos los voy a dejar a ustedes que lo decidan, que, que, que juzguen ustedes mismos. Douglas, ¿qué nos puedes contar acerca bueno, de, de tu Douglas, historia con IPv6? IPv6? Gracias. Uh, bueno, mi historia con IPv6 no es tan diferente de la, de la, de la que, de que usted contaste. Uh, si sí, si sí, está muy ligada a la, a la historia de IPV, 4 cuatro. Pero eh, yo tengo una retaguarda que viene del, de la red corporativa, no inicialmente en la red corporativa ¿no? y no hay red de telecomunicaciones. Y SIPs. y eh, lo mismo. Aconteciera la eh, eh, yo estaba estudiando eh, y parecía como una una anunciador del apocalipsis. Ah, el IPV4 va a acabar, va a acabar. Entonces decía, eh, siempre y, sentía así siempre y, chava, y todo me tomaba eh, como mentiroso eh, entonces, eh, y cosas y, y, y todo. Que, y desde aquel tiempo desde eh, de yo época, vi que las los, los metodologías de que transiciones metodología que pasamos transición por muchas, si acá, por, eh, por, se baseaban por, en aciertos todos los todos los pasos correctamente o, o qué quiero decir con todos los pasos correctamente no presumir que algo porque algo está funcionando está correcto ah, no. eh, por ejemplo cuando hacemos un mapeo de un site o de un banco de datos entre un front end hasta un back end por IP de eh, cuatro directamente uh, recordé eh, eso está funcionando, pero no está correcto, porque cuando se vaya a hacer una transición, tenemos mucho problema con eso. Eh, y y de, mi historia con eso eh, siempre fuera de ser la persona, aquello chato, aquello, la persona que ficaba aburriendo a los otros. Por favor, hacen correctamente, por favor, hacen correctamente. Y Algunas veces me esquecía del por favor y usaba algunas palabras pesadas. Eh, entonces eh, eso es un, eh, casi como una tradición mía soy la persona que eh, habla eh, de aquí o que no a, se quiere hablar eh, que creo que es eso <laughs> Me gustó esa historia de, de ser el, el, de alguna manera el jinete del apocalipsis. Eh, yo, yo tenía otra comparación que usaba mucho, que era eh, el, yo, yo crecí escuchando a mi abuela diciendo que el petróleo se iba a agotar. Y nunca se agota el petróleo al final. En algún momento se agotará, pero con hiperversión 6 creo que nos, nos ha pasado un poco lo mismo. Quizás en algún momento eh, y acá reflexionando sobre las cosas que quizás pudimos hacer mejor, quizás sobrevendimos muy tempranamente el problema y eso llegó a que después no nos creyeran demasiado. Bueno, gracias Dulas. Eh, bueno, siguiendo con nuestro orden de panelistas, me gustaría eh, ahora sí traer a otro de nuestros panelistas remotos, a Leslie Daigle. Leslie. Va a hablar en inglés. Eh, Leslie tiene, eh, tiene varias varias cosas muy interesantes que ella me gustaría que nos pudiera aportar. Ella trabajaba en, para la Internet Society. Eh, estuvo vinculada a dos eventos que fueron significativos en el equipo Pro versión 6, que fueron el World IPv6 Launch Day. El World IPv6 Day y el World IPv6 Launch Day, que fueron, en mi experiencia, dos eventos muy eh, importantes porque demostraron la viabilidad, viabilidad en el mundo real de IPv6, que era algo que hasta ese momento era mayormente pues es que teórico. Era Leslie, además, es muy activa y ha sido muy activa en lo que es en los, en los organismos de estandarización y ella tiene una historia que, que, en realidad, creo que aquí en la región no la tenemos tanto, que es ese proceso de creación de IPv6. Así que vamos con Leslie. Leslie. Leslie. thank you very much and uh buenos dias a todos um the the truth is that um i have a very different perspective than an isp perspective on the deployment of ipv6 and its creation um, although I'm, i'm still pondering whether which generation I might be part of, if Carlos is correct, that there are two generations. Um, but moving right along, um, I was chair of the Internet Architecture Board at the time when the, the, the last of the fancier features of IPv6 were being set aside from the original proposed standards for the next generation of IP. Um, because at the time IPv6 was created, it was not only more address-based than IPv4, it had a lot of new features and um, expected benefits. And I think part of the oversell problem that Carlos mentioned at the outset is that um, These features were also promoted as being wonderful and nice, and in fact, they were far too complex to be deployed operationally by network operators at the time, so I think that didn't help. Um, the other thing I would say is that um, we really are running out of oil on the planet, and we are really running out of IPv4 addresses. There are only 4 billion IPv4 addresses, and that's not enough for every person on the planet to make use of one. But that we have fooled ourselves over and over again by continuously coming up with new coping mechanisms for uh, handling this, how we uh, how we allocate addresses and how we use them. Um, and that's important because if we want to have an internet like we've known the internet, which is to say, to have an internet that supports innovation and deployment across the globe, at some point, those coping mechanisms, the, the larger and more complicated uh, um, address translation tables are really going to get in our way and stop that. So um, we really do have a problem, we really do need everybody to deploy IPv6, um, but let's Let's talk, let's back up a little bit and and talk about what happened a decade ago. I was actually in the room when ICANN handed out the final blocks of unused IPv4 addresses to the RIRs and that, amongst all the other signals, was a clear indication we re really were running out. I was the Chief Internet Technology Officer at the Internet Society at the time. And we, we knew we wanted to do something to help move IPv6 forward. So we didn't say, hey, let's set up a day and ask everybody to deploy IPv6 because that's just running through the park, clapping your hands, trying to scare the pigeons. Instead, what we did was we talked with network operators and said, why are you not deploying IPv6? Do you see this as a problem? What are the stopping points? And we learned that the technical people at network operators were very aware that ipv 6 was important but the business case simply wasn't there and part of the reason the business case simply wasn't there was because there was very little content available over ipv6 so on the one hand network operators isps were planning increasingly complex carrier-grade nets at the, at the same time content providers were planning more involved services and the, the, the point at which they could not meet was if, if all of this address translation was going on the new services wouldn't work so we were headed for a train wreck So the long and the short of it is um, we, we, we knew that the content providers had to turn on IPv6, but they couldn't turn it on on their front door for fear of losing too many customers because of misconfigured uh, setups and or IPv6 tunnels that had been set up and still announced but were actually defunct. So um, what we did with the World IPv6 Day was the major content providers All turned on IPv6 for 24 hours to see what would happen, um, and the good news is nothing bad happened. Of course, nothing bad happened because a lot of work had been done in the months leading up to that, including cleaning up some of those those the, the defunct address translation, the network tunnels, as well as making bug fixes and deploying updates. So, um, with with all of the content, the major content providers doing it at the same time, they didn't have the fear of losing customers to other content providers who would never come back. Um, so that was the world IPv6 day. And then a year later, the content provider said, well, hey, we did our thing. Now send us some customers. So ISPs, you must deploy IPv6 in order for us to keep IPv6 on. And that was the point of the World IPv6 launch. So in all of this, all I really want to illustrate is that it really was a collaborative effort between uh, multiple industry players and also, notably, between would-be competitors. And so when the network engineers from different parts of the, of the industry come together to really look at what is the problem we need to solve and how can we work to solve teníamos que ver cuál sí, era el exactly. problema a ser resuelto y cómo deberíamos trabajar para resolverlo y para que las cosas ocurrieran Muchas, muchas gracias Muy Leslie súper interesante cómo, cómo, esas cómo esas actividades marcaron un antes y un después y cómo me pareció interesante pensar cómo, después, cómo sí. a veces hace falta una acción de shock y, y lo traigo y porque, porque creo que en algún momento de alguna forma debiéramos repetir en siguiendo entonces con esta primera esta primera etapa de, de, esta de, participaciones, participaciones, de participaciones me gustaría ahora darle gustaría la palabra a Wesley Wesley, a Wesley. Wesley, Wesley. Eh, también para es parte de la nueva generación viene tiene su empresa, pero tiene quizás viendo el tema de personas desde otro ángulo que Wesley es muy activo en el tema de entrenamiento y dar entrenamiento a quienes van a ser los próximos técnicos que van a continuar con el despliegue de redes en la región. Wesley. Muchísimas gracias. Mi historia es un poco graciosa, un poco interesante porque ya tengo aproximadamente unos 11, 12 años, años de evidencia con el IP6 y todo empezó en mediados de 2000. 9 2010 2009, cuando yo trabajaba en un ISP, un ISP, un ISP mediano, y así con unos 15 mil usuarios, 15, y 15, 000 estaban empezando a hacer las implementaciones de IPv6 y, IPv6, y decidieron 6, por elegir 6, un alguien para, 6, ir, 6, para 6, ir tomar 6, una para capacitación para de IPv6. Y en lugar de elegir 6, uno de los gestores 6, de, red, de red ingenieros y todo 6, más, eligieron un muchacho que estaba allí para hacer documentaciones, y ese muchacho debería de tomar el curso y después replicar a todos dentro de la empresa. Pero el muchacho yo, trabajaba en el, en el sector Trabalaba de desarrollo software. de software, o sea, de redes, de software, redes en sí, no sabía nada. Sí, y eso no en realidad nada. me incomodó muchísimo eso porque incomodó fue un conocimiento, porque desperdiciado. Fue conocimiento desperdiciado. Y desde de 2011 yo dejé esa empresa ya incomodado con todo incomodado con incomodado con el tema de IPS que yo no pude aprender y tuve la no oportunidad de tomar un curso de NICBR de IPS en ese año, de 2011, juntamente con el inicio de mi operación en Brasil, que tuve en ISP, posteriormente lo vendí. Y antes de tener mi propia sí, sí. asignación sí, de, de recursos IP de abogado, NICBR, yo ya tenía IPS IP, implementado, NICBR, establecí es un túnel IP con URIC electric. Eh tomé un barra 48 y le hice a la implementación, o sea, desde prácticamente desde mi cliente número 10 él ya tenía IPD6 implementado yo vi que la necesidad de la gente de aprender a implementar IPD6 era latente y obviamente ya me conocen personalmente, saben que a mí me gusta enseñar, entonces yo aproveché esa oportunidad para empezar a dictar pequeñas capacitaciones para empresas de cómo implementar el IPC y eso en 2012, 2013 hasta que obviamente armé una escuela y dictamos muchísimo cursos, enseñamos Nosotros mucha gente cursos, y en estos poco, de personas, en este poco más, más de 10 años de de IPVC, que tengo de evidencia de PBCs acumulo algunas historias, algunas graciosas y, algunas y otras, y otras y puedo decir que son lamentables, que son tristes. tristes incluso de comentar. Una de las historias graciosas fue que en mediados de 2015, más o menos, un ISP de Brasil tuvo la petulancia de decir que dejemos que estos ignorantes implementen IPv6 porque todas las IPv4 que resten van a venir para nosotros que no queremos implementar. Esa fue una de las historias más graciosas que pude absorber de esa, de esa situación y obviamente usamos eso como combustible para decirle a la gente, no, eso, eso una ignorancia, eso no es así, va a llegar el tiempo que no sí, si uno no conviértese y quede seis, es de la manera como, misma manera como como decía Carlos, dejar de usar combustibles, usar fósiles, combustibles fósiles, y fósiles y empezar y a, usar a usar combustibles eléctricos, combustibles va a llegar en, en un tiempo, un no sé, 50, 100, 200 50, años 50, que eso va a suceder años, y el que no, no se cambie se va a quedar mudar, sin autos, sin poder manejar. Y una historia triste me pasó hace cinco días. Recién en 30 días estuvimos en México dictando una capacitación de IPSI para un montón de gente y de los alumnos que salieron de ahí, pronto se empezaron a implementar IPv6. Tenemos un caso en Honduras de un alumno que implementó y en 30 días ya convirtió 800 usuarios y ya tiene como 700 megas de tráfico exclusivamente en IPv6. Y ese mismo alumno es eh, consultor de redes para otras empresas y al intentar establecer sesión BGP con un gran carrier de nuestra región, el ingeniero de red de ese target le dice, no lo hagas eso vas a tener demasiados problemas cuando te metas con eso de ipv estamos hablando de cinco días atrás en el año 2021 y eso de verdad me dejó demasiado triste porque el alumno vino a mi profe, eh, eh, profe, por favor ¿cuáles argumentos yo tendré que usar con esa gente que se cree demasiado grande porque son continentales, tienen eh, cobertura de Estados Unidos, México no sé, Centroamérica, otros países y creen que son los dueños de la verdad. Eso de verdad me, me deja demasiado triste porque las empresas grandes que ya deberían de impulsar o sea, al establecer una sesión si yo voy a comprar un servicio dedicado. No, aquí están los datos para establecer sesiones IPv4 e IPv6. crees que te dé una mano? Gente, una sesión BGP y IPv6 son para los que tienen la práctica de configuración de router de borde. No le va a costar más que 10 minutos para configurar una sesión BGP en el router del cliente y algunas políticas de ruteo para que eso empiece a funcionar. Entonces, eso de verdad me deja muy triste y son historias que yo acumulo en estos acumulo poco más de 10 años poco, trabajando con ustedes. Gracias, Huele. Uh, son muy ilustrativas este, esas historias de, de, de, historias de ver todo lo que todavía tenemos para, que para que hacer. Tenemos para Creo que ya podemos ir probar de ¿Podemos nuevo con Sandra. Con Sandra, Sandra. Sí, hola. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Me tuve que poner aquí los audífonos. Bueno, primero un saludo a todas y todos. Felicitaciones al LACNIC por su aniversario. Es un orgullo para la región, así es que saludos y, y éxito por muchos, muchos, muchos, muchos años más. Como bien comentaba Carlos, eh, yo no sé si sigo siendo una defensora IPv6. Lo fui, por supuesto, en su momento. Eh, ya después supongo que a hablar del futuro y ahí podría compartir sí, también de pensamientos de eh, Pero claro, haciendo historia, digamos, ya van casi 20 años, más de 18, eh, y yo diría que a nivel académico en Chile, lo que yo conozco, por supuesto, en mis dos roles, tanto en la red académica de Chile como ahora en la Universidad de Chile, no puedo mostrar un caso de éxito y eso obviamente que, que entristece, digamos. La verdad es que creo que habría sido mejor sí. que yo partiera yo porque no tengo historias realidad, pero, eh, felices pues hay, que contar y no cerrar con algo más triste pero bueno, ya, ya hablaremos eh, del futuro eh, también eh, nada, futuro. solo un poco de historia y mi, so y mi involucramiento so con, IP versión 6. Eh, con IPv6 yo creo que Raúna fue la red académica chilena, probablemente el primer bloque que Chile, se asignó en blog, Chile se ya eh, Chile. a inicios del 2000, en el 2003 el de hecho, de 2000, de hecho 2000, eh, que comentabas 2003, tú Carlos digamos así que bueno, desde esos inicios ya empezamos a impulsar el uso de IPv6 en el ámbito académico en Chile. Y recordando, eh, cuando eh, recibí la invitación, me acordé que participé en representación de la red latinoamericana, Red Clara, en el lanzamiento mundial de IPv6 que fue en Bruselas en 2004. Eh, entonces, claro, es increíble darse cuenta que la verdad casi a 20 años, como bien tú decías, eh, Carlos, esto es un recurso que sabemos que en algún minuto se va a votar, pero todavía no ocurre. Por lo tanto, yo creo que eso mismo hace que no podamos tener casos de éxito eh, que contar, digamos. Y pensando también en la historia, digamos, algunos creo yo, errores que se cometieron al principio, eh, hablábamos mucho de migrar. Y versión 6, o sea, votar muchos, y versión 4 y poner y, y versión 6, y, 6. y, y obviamente 4, eso era imposible. Era imposible era hace 20 imposible años atrás, hoy día es difícil, es eh, difícil eh, todavía, creo yo. Entonces, es eso yo. Es Entonces, eso es para eso mi gusto causó mucho la desmotivación. Al tiempo después empezó a hablar de adoptar, de dual stack, en fin, pero al principio era migrar. Entonces, eso radical yo creo que también jugó en contra. Y nada, en el ámbito académico siempre había motivación por y conocer las ventajas de IPv6, así que eso hizo que se mantuviera, digamos. Pero bueno, como dije, yo diría que hace ya casi 20 años a nivel académico creo que en Chile casi no existimos en IPv6, ustedes manejan las estadísticas, pero yo creo que somos de los países que tenemos muy poca adopción. Y hace poco me tocó coincidir con varios colegas, y estuve ahí por supuesto porque no sabía que iba a con ustedes, sí, sondeando con vos, en qué estaba versión 6 en las universidades en Chile y yo diría que en general no están en radar todavía, eh, básicamente por no no prioridades. Todavía está la sensación de que no me pierdo eh, mucho, digamos, no estando conectado en hipervisión 6 en fin. Bueno, y solo para terminar, recuerdo también eh, que parte de, y yo creo que eso sigue estando en la mente, digamos, de, de algunos TI en las universidades, que la curva de aprendizaje es mejor que la haga otro y luego yo solo replico por una parte y por otro lado, probablemente la industria tampoco ha jugado tanto a favor en el sentido de que nos ha ayudado a resolver temporalmente algunas falencias de producción cuatro como el tema de nat por ejemplo, que se utiliza mucho a nivel también de universidad. Entonces, nada, eh, a 20 años yo creo que estamos todavía despegando, eh, pero bueno, eh, supongo que hablaremos del futuro y veremos cómo acelerar. Eso es lo que yo puedo compartir. Gracias Sandra, así te podemos escuchar perfectamente. Eh, no te das problema, el, or, el orden efectivamente era otro, pero no, no, no hay ningún problema. Eh, Ahora, estando más o menos a la mitad del tiempo que tenemos asignado, vendría la siguiente parte de alguna manera. ¿Cómo lo vemos a futuro, qué pensamos hacer con esto? Cuáles serían los desafíos o cuáles serían las? De alguna manera las estrategias que ustedes consideran que, que por ahí debiéramos implementar o, o los caminos que debiéramos seguir. Pues ahora, eh, como se, me, Actual, como se me mezcló sí, el orden. Eh, Creo que voy a repetir atrapalé, el orden, de, el, orden el, mejor, el orden que veníamos manejando. Así que eh, te ¿Dulas? ¿qué te te parece las, ¿cómo seguimos de acá en adelante? De, eh, antes de responder un poquito sobre antes eso, voy a tomar que quebraba un poquito de protocolo porque en la primera respuesta estaba un poquito nervoso porque hoy una quiebra de orden y también nervoso porque hablando desde acá usted hablaste de generación. Gerações, uh, yo veo desde acá muchas cabellos, muchos cabellos blancos grisales, estas son la, blancos, la, la, la generación anterior aquellos que, que pasaran aquellos por que pasaron el tiempo que el se, se escogía backnet o otro protocolo, otro protocolo y así tuvieran migrar realmente que de, protocolo. Emigrar de protocolo eso fuera una gran un eso gran desafío y migrar para prever es un desafío muy grande pero este es son graneros ahí también. Pero respondiendo a su, su pregunta, yo eh, creo que una cosa que hablamos que ontem, que a gente so, falou ontem, en un tutorial no que estaba viendo, no existe bem, bala de plata. Entonces, ¿qué de uh, o quiero o decir con eso? Que no se. Ah, Porque vamos todo a hacer 464 exlat que yo pienso que sea el mejor técnica que de transición, técnica para, de un transición para un ISP. no va a conseguir entonces, hacer eso en todos los eh, en todos los escenarios y mismo dentro de un, uno, cenarios, y, un único ISP y, no va a funcionar y, eso no, en todos los escenarios eh, no entonces también teme, en entonces vamos a usar todos tus tech cierto vamos, vamos al dual stack pero dual stack no, no tenemos, IP, IP, IP, IP, no tenemos direcciones disponible ipv4 disponibles entonces, para todos no tenemos que usar se llenar. entonces Cgenati. Y, y también tenemos que entonces, usar eh, tenemos para, que no, mirando que usar para data para center olhar, con, con, tomando como por, example, meta, por ejemplo meta eh, v6 meta, only, v6 con, only con, con alguna técnica de, entrada, de transición de, de entrada de conexión entonces pero para todos esos escenarios un poco a que yo hablé lo que en yo inicio, no inicio ¿qué es la, es la diferencia de ser una implementación, ser una implementación dolorosa, dolorosa o sencilla? O Respetar, Respetar todos los demás, todos protocolos, los demás que protocolos que están de, de, de, perto del de protocolo de protocolo capa 3. 3. Qué se, eh, ¿Por qué? Porque, ¿por qué? La porque la internet es una sucesión de una cosas, sucesión que, una de de cosas Entonces, que una depende de la otra. Entonces, para que el IP de funcione correctamente, que el Ethernet tiene que funcionar correctamente, correctamente el QIAE AM8A eh, también tiene que funcionar correctamente arriba de todo eso a, de el que DNS, que el HTTP, HTTP. entonces, eh, la, entonces toda todas las técnicas de transición confían en transición, otros protocolos, confían que los usuarios van a usar técnicas, van a respetar aquello que fuera diseñado, entonces por ejemplo cuando vemos que lo que debería, cuando vemos algún tutorial de signo Tutorial. Ah, lo que debería hacer aquí ser, es usar aquí un nombre usar DNS, un de pero DNS, pero para simplificar para vamos a usar, vamos explicar, usar vamos directamente directamente un IP directamente ah, configurado Ah, aquí acá debería ser é, una debería ACL, ser un ACL de, correctamente, correctamente, pero no vamos a colocar, para, no simplificar. Vamos colocar para simplificar todo, para simplificar. todo eso son formas de todas incentivar, todas incentivar a tener problemas de aquí a dos años. Estos problemas son monstruos, monstruos que voltaron. Até a noite, noite para nos é... pegar. Y, y, y cuando digo y cuando eso, digo de cadera. Por ejemplo, esto, eh, te, tuve de eh, historias. tuvimos escenarios historias de implementación de, de, de, de IPv6 donde de el IPv6, cliente de consultoría, consultoría aceptó, aceptó la implementación de IPv6, implementación cuando, de IPv6, comenzamos IPv6. cuando comenzamos a implementar. Muchos problemas con eh, mucho resolución la, la resolución de DNS, aparecieron y todo. Y por falta de preparo psicológico de ellos, de nosotros también, todas la implementación, sí, fuera implementación abortada. fue abortada. Eso fue una experiencia muy, una experiencia muy mala. Muy, de otro lado, muy, tengo muy cosas muy buenas, como por ejemplo, empresas boas, empresas, como, que por ejemplo, empresas que dependían de que heredas eh, y esas cajas, las cajas que hacen eso que tienen limitación es, Estaban con su estaban capacidad, capacidad limitada, limitada simplemente habilitando con simplemente poquísimos comandos, habilitando los IPv6, eso IPv6, lo de una sobrevida de de eh, casi dos, de dos años para que, anos, para que pueda repensar y hacer todo completamente. Uh, Entonces, uh, lo que veo no no. para el Entonces, futuro es, es hacer. Es, respetar todos los protocolos todos de todas las capas, de todas todos desde, camadas, el, desde el planeo de todas, capa física hasta capa de aplicación, eh, a de aplicación. Eh, y una otra cosa otra que, que yo veo como yo futuro, futuro también para, como es futuro, incentivar é, cosas incentivar como uh, B6 cosas only o de cuatro como oh, B4, rodando en topo de, topo de B6. Lo que quiero decir, como a, también Alejandro Onten también, Onten mencionó Alejandro sobre sesiones BGP, es que BGP que están establecidas sobre B6, es, es BGP el next, hope de sobre B6. Las, de next hop de los paquetes de cuatro es un IPv6 y eso y sería una gran facilidad para todos facilidad y, tenemos, para y eso puede todos, ser considerado también ser y, considerado y y chispés, por, chispés, por ejemplo la virginiaza de, de grandes skechers como, como como que eh, entonces, entonces veo eso como como una como el un futuro, futuro. Eh, también y una también una parte de parte que veo que es una parte de, de, de la en en esa parte ese tema Asunto, eh, y, y quién sabe también otras, sabe instituciones otras instituciones como Isoc, como ISOC, es que se cobren más, cobre más eh, asertivamente, no sé si es en español, asertiva, pero con vehemencia, con gran que, que eso sea hecho con, por que los 10 se Incluso eh, y quebrando y la y barrera, lo que, que, que es el escopo técnico escopo de operacional para y escopo y administrativo de la Eso es un, eso es, es, yo sé que es un paradigma tremendo, pero implementar IPv6 cuesta dinero. dinero. Gracias, abuela. Y Perdón, te tengo que apurar con el Gracias, tiempo porque tenemos pues, que ser bastante que con eso. Con De todas, todas maneras me quedo con una reflexión que me pareció muy interesante, interesante, que es el el hecho de rechazar de un una implementación porque hubo algún problema. Y, una tolerancia al riesgo que quizás ha desaparecido y cuando, y un poco. Me acuerdo de algunas migraciones y de, de y otras y tecnologías y que de IPv4 que tú mencionaste también, que también tuvieron muchísimos problemas y de todas maneras siguieron adelante. Bien, eh, bien, ahora eh, de nuevo con Nuevamente, seguiríamos con el orden como el orden nuevo de alguna manera. y Seríamos con y Leslie. Leslie eh, me gustaría escuchar de ti, Leslie, Leslie cómo ves tú desde, desde tu desde tu lugar la evolución sea, de, de evolución, 6 y cuáles deberían ser los próximos pasos que, pasos que las comunidades deberían seguir. Las comunidades, Leslie. las comunidades deben dar. Sure. Leslie? Thanks. Um, so I think that there's uh, an important point in all of this, which is, yes, there is less risk tolerance now than there was 20 years ago, than there was 30 years ago when IPv6 was first being designed. So in general, I think one of the key takeaways is internet standards should not be designed without the direct engagement of network operators to bring network operator realities into the consideration. Um, and as Part of that, that means also that network operators have to find the resources to participate in those processes. But that aside, for IPv6 specifically, or for networking in particular, I think there are there are two ends to the spectrum for possible features. One, continue with IPv4 only and wind up with increasingly complex ne network address translation at all levels, with all of these attendant expectations that everything is going to be an island and very complex And interoperation challenges, or move towards IPv6 only at some date in the very, very distant future that we don't need to decide now. Um, those are the two ends of the spectrum for for the future and the only thing that needs to be done now is pick where you want to land on that spectrum it's going to be hard the, there is no no easy path forward from this point because it's either complexity with that or it's complexity with dealing with not having enough ipv 4 addresses to do the proper v6 transition plan so accept that it's hard and then don't do it on your own you can't solve it all on your own you have to work together with the whole community that you have assembled in that room there and online to understand when is the problem that you're having not unique to you and how can you collectively solve it? When we did the conversations with uh, with network operators before the World IDU 6 day and launch, we were, it was not just us talking to them. They were talking to each other because we brought everybody together. And so there were certainly cases where network operators would say, well, I need this feature in V6 implemented, but my vendor says, I'm the only one asking for that. And somebody else from a different network operator turned and said, wait, I asked for the same, things, dice, si same, cosa, same thing and they told me the same thing. So clearly, cosa, you know, lies, cosa, you know. lies were being told to each individual a network a operator, a network presentó, operator when they weren't talking together. So talk together, work together. work together. It is ugly. But the only way to get through this to the desirable outcome is to work together, find the immediate problems and solve them. Muchas gracias, Leila. un montón de temas para mirar de aquí a futuro y bueno, me gustaría darle la palabra adelante. Cómo ves de acá en adelante? Cómo seguimos? Mi reflexión sobre el futuro del IP6? Se va a iniciar con dos preguntas al público. La primera pregunta. Pueden contestar o en sea, la segunda pregunta, solamente pensar, ¿quién aquí se va a más de seis meses al gimnasio o practica algún deporte hace más de seis meses? Ok, ahora, ¿cuál fue el día o cuáles fueron los días más difíciles? Seguramente el primer día, el segundo día, la primera semana, entonces el futuro del IP 6 depende de superarnos la barrera del primer día. En la primera semana. Ningún día es tan malo, tan malo que dure más de 24 horas. Entonces solamente ocupamos superar el primer día, superar el segundo día, superar el tercer día y después vamos a estar con el físico del IPV6 en forma fuerte, ¿verdad? Entonces, el futuro del IPV6 depende de que rompamos de eso, de que la que barrera de la dificultad, de barreras, que salgamos de nuestra zona, de confort, nuestra zona de confort, porque es muy confortable estar en un lugar donde, todo, lugar, donde, donde todo, todo técnicamente funciona, funciona anda bien, funciona, bien, corre bien, los clientes, eh, están, satisfechos bien, los clientes están satisfechos y vamos a implementar un nuevo protocolo, implementar protocolo que quizás nos podrá traer alguna clase de inconveniente, como comentó Douglas, y principalmente Principalmente, el, principalmente, la mayoría de los dueños del ISP de no tienen el psicológico preparado, no preparado no para, para, para, para conllevar con para, esas circunstancias eh, y esas acaban por desactivar todo lo que ya se hizo, entonces tenemos, que, puede, superar que, hacer, esas tenemos que superar esa barreras, el primer día segundo día, primera semana, primer mes y después cuando vemos ya está todo migrado, creo que los que están ahí como han comentado Douglas y Carlos que ya pasaron por otros cambios de protocolo, saben que fue muchísimo más difícil cambiar de los protocolos anteriores al IP, hoy estamos solamente con una nueva generación de IP que técnicamente debería de ser más, más fácil. Entonces tenemos que hacer eso, mirando hacia el futuro, que levantemos del sillón y demos el primer paso, un día tras otro, tras otro, hasta que tengamos todo listo. Gracias, Juli. Me, me gustó mucho esa imagen. Eh, Brillante ese último. <risa> es, es muy cierto. En, en definitiva, y 6, si bien tiene sus diferencias, no deja de ser casi lo mismo que Progresión Entonces, eh, si en algún momento subsistimos migraciones de protocolos donde no eran ni siquiera los mismos cables que había que usar, los cables eran diferentes, eh, deberíamos poder dar ese primer paso que a Bueno, ahora sí, Sandra. Ahora sí contanos okay. tu visión de futuro. Sí. Bueno, yo comparto también con lo que tú hace al principio. Eh, yo creo que es imposible pensar que no va a llegar el momento en que efectivamente que tengamos que estar conectado a nivel de IPv6. Por lo tanto, hay que seguir trabajando. Yo creo que una de las cosas que podemos aportar dentro de las universidades es seguir exigiendo a, a los fabricantes, aunque yo creo que eso ya supongo que es una etapa superada, pero el soporte de 6 fabricante de equipamiento, y a los proveedores de servicios, exigir que soporten también Y, 6. Eh, y en el tanto seguir eh, con la curva de aprendizaje. Yo creo que ustedes eh, juegan un rol súper importante en ese sentido. Y nosotros ahora dentro de la Universidad de Chile, donde estoy en este momento, eh, eh, seguir eh, en este camino y poder eh, estar, digamos, eh, presentes y si ya bien lo estamos a nivel de conectividad, poder estar sí, sí, sí, sí, sí, sí, presentes de a de nivel si de servicio eh, más eh, más pronto eh, que tarde. Por lo tanto, la conclusión es, hay que seguir eh, trabajando, eh, hay que seguir aprendiendo. Y, eh, y y comparto el concepto de eh, aprender, colaborar y, y, y, y no inventar la, y la de rueda. De rueda digamos Ya han pasado 20 años, algo se ha aprendido. Por lo tanto, eso. Eh, seguir avanzando y pensando que ojalá más pronto que tarde eh, podamos estar y por son seis activos. Ánimo, Sandra, ánimo. Oh, y bueno, no me estoy diciendo que tengo la voz. Hoy día estoy con una alergia espantosa, así es que estoy haciendo esfuerzo para que la voz se escuche. Yo, eh, iba a comentar y, y se me pasó en el momento algo, algo que me pareció muy relevante que comentó Leslie, que es la necesidad del involucramiento de los, de los proveedores de, de Internet en lo que son los procesos de estandarización. Eh, nosotros aquí en LACNIC tenemos mucho más éxito, les diría, convocando a la comunidad de, de proveedores de servicios de lo que lo tiene, por ejemplo, el IETF. En el IETF hay, hay a mi juicio, un, un tema serio de involucramiento de los operadores y eso se hace notar porque es, por falta de la perspectiva operacional en muchas cosas y eso quizás ha sido también uno de los factores que, que ha conspirado contra una adopción efectiva de, de hipervisión 6. Me gustaría entonces ahora eh, hacer un ejercicio que está un poco fuera de... De guión. Eh, si podemos proyectar la placa de, las, de la nube de palabras de las Haslides, a ver qué, qué nos está diciendo nuestra, nuestra audiencia. Y ahí con, me gustaría invitar a Wesley y a, y a Douglas a, a ver qué, qué cosas interesantes podemos sacar de ahí. Ahí viene, ahí viene. Ya llegó acá. Bueno, yo voy empezando mientras, mientras llega la pantalla grande. Ah, ahí está. Bueno, eh... La dinámica esta la dinámica lo que hace es acumular es, eh, y presentar de una manera gráfica resultados de frecuencia de palabras, básicamente, que de alguna manera dan un poco el, el, el feeling de la sala, y ¿verdad? Y no, así, eh, la primera palabra que está aquí es indispensable. Que es indispensable". Estoy, creo, que, creo que podemos que coincidir. Esa. Que, podemos creo que, coincidir con esa creo que, creo que no hay, en este momento no hay plan B en internet, no hay otro IP, momento, no hay IPv8, no hay IPv10, nadie siquiera se plantea sin bastante conversación. ¿Alguna que le llame la atención? la Atención a ¿Alguien atención a esa palabra? Bueno, Yo tengo un par, pero dale, dale, vos, dale vos. Sí, es indispensable. Sí, es no hay otro camino a seguir. Y de igual manera, si pensamos mucho, no tomamos acción. Así como. Si ocupamos irnos a un, un médico, sí, un doctor, ejemplo, a hacer un, un estudio y de ahí empezar un tratamiento, un, tratamiento, médico, un tratamiento, aunque sea largo, que tenemos que empezar tenemos que y es un tratamiento pasos, indispensable tratamiento para que sigamos teniendo una buena, yo, que no una buena calidad de vida. Y la calidad de vida de Internet, no, internet no, depende de indispensablemente de la adopción no, masiva de IPv6. De IPv6. No, o sea, vivir no, hoy sin, sin IPv6, no, IPv6 no es algo más que uno deba pensar eh, o que uno no deba elegir, pensar, vivir, implementar, implementar crear no. nuevos sitios, nuevos nodos, empezar nuevas redes sites, sin implementar nodos, el IPS. Materiales no. hay de montón ah, en el sitio de ACNI Hay muchísimo contenido, LACNIC, práctico, ah, para contenido Entonces, práctico para eso. Entonces, sigo Yo en el indispensable. Então, Bien. Indispensable. Eh. Yo la sigo mirando de acá. Eh, inagotable. Esa es buena, es definitivamente inagotable. Desafiante, sin duda. Creo que eso creo quedó claro en el panel de hoy, que es, que es definitivamente desafiante. El futuro de Internet también. Estamos, creo que estamos todos de acuerdo con eso. Eh, eh, una cosa que me, me llamó, la atención, eh, que llamó atención, una es tristeza. Por favor, Como no piense así. No no así. No, no es verdad, no es verdad. La verdade. tristeza es solo la dolor de los primeros ejercicios. No es siguiente, siguiente. Después pasamos no seguinte, para la, la parte buena. E una la cosa que me llamó mucha atención, atención es IoT. Que, é, e, o una que o cosa, o cosa que es verdad sobre el pv6 es que pv6. ello para devolver la realidad de punto a punto de la intervención. Internet. Y IoT es, no es server-centric, no debe ser pensado como server-centric como tenemos hoy el IPv4. Entonces, con IoT tenemos junto a, la necesidad de punto a punto. Y eso es una cosa que me llama mucha atención. Sí, excelente, yo iba a nombrar esa misma, era otra que Se les había notado. A ver, anotado. Eh, inminente. Ah, yo creo, quiero pensar lo mismo de que es inminente, pero también es cierto que hace 20 años pensaba lo mismo. Eh, market driven. Eso es interesante. Creo que hay, creo que digamos, en el éxito reciente de Perversión ese éxito relativo, creo que hay una componente importante de, de influencia de los, de influencia los mercados. Eh, viable, me gusta esa eh, efectivamente es viable, es viable, eso creo que ya quedó comprobado eh, un usuario de cada tres ya es una no es una cosa que uno pueda fácilmente dar marcha ya, no atrás tampoco es así que no es fácil recordarlo <risas> esa es muy buena Sí, efectivamente, para no eso, eso existe el DNS verdad. para eso existe el DNS, exactamente no hace falta recordar, no, para, eso existe, existe para eso existe el DNS no me acuerdo cuál de ustedes dos mencionó no, no algo que, que me pareció también no, muy interesante que es creo que fuiste tú, Douglas, cuando se dice el camino de una implementación de algo y te encontrás con direcciones IP literales. Eso siempre estuvo mal. Cuando uno hace una red en IP4, eso también está mal. No es que está mal porque uno va a despegar IPv6. Pero a veces el hecho de tener que hacer coexistir dos protocolos que dependen de un tercero para coordinarse, expone problemas que a priori no eran tan evidentes. Eh, ¿Qué más? Eh, crecimiento, sí, sin duda. Promisorio, me gusta también. Gracias, también, nos... no, voy, gustó, voy a contar una cosa. Yo, perdón. Flexibilidad, flexibilidad la me gustó la mucho porque el 6 en una implementación correcta da la flexibilidad de que el usuario pueda gestionar su propia, sus propias redes. Y hablando de modelos de negocio, un ISP puede ofrecer esa gestión de sus redes del usuario para el usuario. O sea, en una renta de un módem y algo así, puede ofrecer una posibilidad de gestionar esas redes: redes de invitados, redes de juegos, de sensores de seguridad, usando IoT, Jogos, entonces eh, es muy interesante okay, ese tema. Es interesante, no es fácil, me, quiero volver sobre no es fácil recordarlo. No es fácil recordarlo, depende. Yo me acuerdo del rango de documentación de ipv 6 2001, de 8, de 8 barra 32. Ahora, de los rangos de documentación de ipv 4 no tengo ni idea y siempre termino usando la 1 o la 10 o cosas por el estilo. Con lo cual hace un tiempo que vengo convirtiendo todas las slides que llevo hechas, que son miles, eh, a tratar de usar que ejemplos son que son ipv 6 pero fundamentalmente porque me resulta más fácil recordar los rangos de, de documentación. ¿Qué más? Innovación, sin duda. Eh, es eh, una, una de las... Yo le diría de los... A mi, a mi juicio, de las cosas más importantes que nos dio Internet con respecto a otras redes de comunicaciones es la capacidad de poder innovar sobre la red y producir servicios nuevos y darnos la capacidad a nosotros, a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros podríamos innovar sobre la red porque cualquiera de nosotros tenemos la, la capacidad de conectar un dispositivo, numerarlo, numerarlo, intercambiar tráfico sin pedirle permiso a nadie. El concepto ese de permissionless innovation creo que es una de las cosas, quizás es la más importante que nos ha da dado Internet y que es lo que ha da dado Digamos, cosas la más explosión de servicios y Dios. cosas que tenemos hoy en, en una red donde hay una multiplicidad de capas de traducción y complejidad de intermedia como mencionaba Leslie eso se vuelve difícil, se vuelve más difícil eso se entonces creo que sí que la interoperación 6 es un elemento eh, habilitante de la innovación una cosa que me, me llamó que mucho la atención, atención es more secure más más seguro eh, eso Esa, eh, es, es una, una cosa que es un paradigma, es un paradigma porque un un paradigma, el nat supuesto justamente tras alguna supuesta eh, seguridad que es una, una seguridad mentirosa, eh, que es fácilmente eh, contornable. Y cuando eh, el IPV6 acaba con la obscuridad, entonces muestra la, la vulnerabilidad que ya existía. Entonces eso es torna necesario que se sea seguro. Todo eso es una cosa muy linda, muy, muy, muy bonita obriga a, a que sé yo seguro. Bueno, Eso. creo que creo que por aquí deberíamos ir cerrando el, el, el panel nos quedan apenas un par de minutos eh, les quería agradecer a Sandra y a Leslie que nos acompañaron remotamente este, agradecerles a todos por escucharnos agradecerles a Wesley y a, y a Douglas por habernos acompañado eh, a todos ustedes por haberse sumado al ejercicio de la Haslice y haber compartido sus ideas, que ya vieron que las pusimos a buen uso y bueno, sin más, eh, agradecerles y espero que nos, nos sigan acompañando todas las semana y que podamos compartir una, una semana intensa de, de intercambio y aprendizaje. Muchas gracias a todos. Sí, sí, gracias a Carlos y a todo el panel. Nos despedimos. Muchas gracias a nuestros panelistas.